La Maris ya nos va a ser la guía, porque la Maris ya sabe. A ver Marisa, explícanos. Ah, tenemos esta que se llama la Baby Baby, baby Taj -mahal. Mahal. Esta es la entrada principal. Es la puerta. Es la puerta es la Hay entrada. unos arcos, es, arcos. de estilo hindú. Mogol, mogol, o arábico. Eh, que es, Islam, es el Islam, Hindú, Islam, Hindú, Persa y Turco. vamos llegando al baby tagmahal así le dicen este es el baby Takumahal. baby tagmahal así le conoce así le dicen pero su nombre es Itmadul o la me tumba, me tumba de es la del padre de la reina que está enterrada en el Mahal. es el padre de la reina que, que está en el tagmahal Sí La Maris ya nos va a ser la guía Porque la Maris ya sabe A ver Maris, explícanos uh, Tenemos esta que se llama La Baby Baby, baby Taj Mahal Esta es la entrada principal Es la uh -huh. puerta, es la puerta es la Hay unos arcos. unos arcos De estilo, estilo Indo... Mogol. Mogol. O arábico eh, Que es, Islami... es el Islam hindú, slam hindú, persa y turco vemos para cada, el, los gates del oeste, oeste los Tur, gates oeste oeste sur y atrás está el río Yamuda Me Quitan los zapatos y que Quitamos zapatos. Quitamos zapatos. Aquí la maris. Entonces nos va a explicar la Maris. Explícanos, Maris. Estas son unas fuentes. Esta es una fuente... De agua. De agua. Y también aquí corría... Para allá. Ahí está la autocara, la otra puerta. Está bajando y la otra puerta. Tenía puertas para todos los lados, menos no sé hacia donde está el río Yamuda. Yamuda. Entrar. Vamos a entrar no en Todo el trabajo Todo el trabajo Se tiene. Vamos a ver si es como el Taj Mahal que es de piedra Si, ¿Sí? efectivamente No sí, es, es nada es pintado incrustado. Es uh -huh. piedra incrustada, incrustada En el mármol En el mármol Y esta es de una sola pieza Igual que el Taj Mahal Todo esto Aquí nos decían que si se equivocaban, pues tenían que volver a cierto. Pues aquí, no Mystics. No Mystics. No Mystics. Hello Vamos a hacer entrar. Oh. Okay. Ok. Ah, ¿verdad? ¡Órales! ¡Oh, este es el mausoleo! ¿Qué ¿Es aquí? Ah, es el Sí, ver, Las palomas. saludos desde el baby Taj Mahal eh, venimos aquí porque eh, le, bueno aquí es conocido como el, el mini Taj Mahal en, de Agra eh, bueno todo el trabajo es igual en mármol de este mausoleo que fue hecho para el padre de la esposa del rey eh, a, la, a la que se le dedicó el Taj Mahal pero ella mandó a hacer este mausoleo para su padre eh, y bueno, todo el trabajo que tiene, como les decía, es mármol, pero fueron quitando eh, algunas secciones del mármol para incrustar otras piedras. Es muy, muy, muy bonito. Eh, todo el detalle que tiene de las piedritas, de las figuras, es muy geométrico porque es de la, de la influencia mogol, eh, que es musulmana, este, persa, irá, persa, eh, de Turquía. Eh, algunas cosas de la India pero pues, más más este musulmana uh -huh. y bueno aquí son cuatro cámaras ajá, y hay varias tumbas eh, y también bueno eh, lo que se me puede notar son los cuatro caminos que llegan de, de los cuatro puntos aquí sí para el río Yamuda Yamuna sí hay este gate no a ninguna una puerta eh, está muy bonito, se los recomendamos Son solo 100 rupias de entrada Bye. Y nos cobraron 10 rupias de algo que no entendimos Si ah, fue por la cámara o un sí. tax extra sí, sí, sí. 110 20, rupias. 20 rupias 10 sí. por cabeza 100 y 20 uh -huh. sí. Sí, Son 100 rupias por persona Y adicional si meten la cámara Les cobran 10 rupias ya.